todas y todos a este primer Congreso Internacional de Ecografía para Técnicos Superiores en Imagen Diagnóstico. Es un placer para mí teneros aquí reunidos, es un orgullo ver tanta gente en este salón. Espero que disfrutéis muchísimo de estos tres días que vamos a pasar juntos, que compartamos el conocimiento que para eso está hecho este evento, que hemos eh, trabajado con tanto afán y tanto empeño. Quiero agradecer al Comité Científico y al Comité Organizador eh, todo el trabajo que se ha realizado durante este año, eh, sin ello es imposible. Quiero agradecer al Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad de Valencia el soporte de este Congreso. Y, sin más dilación, eh, voy a pasar a presentar a la a mesa... Eh, temática de eh, eh, introductoria sin antes decir, antes de empezar um, sabéis que la figura del técnico eh, ecografista es un, una figura de futuro y quiero que ese futuro eh, sea nuestro necesitamos ...pelear por ello, necesitamos estudiar mucho... ...estar siempre muy presentes y sobre todo... Eh, ...querer hacer esta técnica. Eh, barreras vamos a encontrar siempre... ...pero que nuestro esfuerzo eh, nunca nos lo puedan medir... ...que siempre sea el máximo. Así que parafraseando a un personaje que todos conocéis... ...que se llama Máximo Décimo Meridio compañeros, fuerza y honor. Empezamos eh, con eh, la primera ponente, ella es Jill Harrison, es radiógrafa especializada en ultrasonidos, directora de los programas educativos de eh, ultrasonidos de la Universidad de Londres, con más de 30 años de experiencia en el campo de la ecografía. Posee múltiples premios relacionados con la formación de radiógrafos y con toda probabilidad sus trabajos eh, serán modelos eh, formativos que se, impondrán, que se impondrán en Europa próximamente. Es un honor poder presentaros a una de las máximas exponentes mundiales en la formación de, de radiógrafos y eh, su charla versa sobre la educación del técnico superior en imagen diagnóstico-cografista en Europa, Gil Harrison. ¿Cómo? Thank you for inviting me to talk today and thank you to Isaac uh, for translating this. So there should be some subtitles, I think. yeah. Okay, next one. Um, so today I aim to give you an overview of the differences of radiographer practice in ultrasound in Europe, talk about some of the training issues across Europe and explore... Next one. We're going backwards. Yeah. <laughs> Next one. Nice. And then again. Yeah. And explore some of the priorities for uh, career development in ultrasound. So, what is a sonographer? I use the term sonographer to be somebody um, that is not a medical doctor that works in ultrasound. Next one. So why do we have the role of a sonographer? In Europe, there is a national shortage of radiologists. There seems to be a shortage of doctors everywhere as well. And year on year, there is a growth in ultrasound activity. Next one. Yeah. Okay. As you can see, hopefully you can see on that slide, but the ultrasound activity is going up every single year in the UK, and I believe that's the same across Europe. Um, so what is the radiographer's role? Radiographers undertake ultrasound in a wide range of settings and only in some countries across Europe. And this is some work that we've done as part of the European Federation of Radiographer Societies. Practice varies across the world. So in the UK, radiographers undertake ultrasound. In Germany, apparently radiographers do not do ultrasound. So we did three surveys as part of the European Federation of Radiographer Societies, and we looked at what the national societies said, what the individual sonographers said, and also what the education providers said. We okay? um, so we looked at these surveys and I'm going to give you some of those results so that you can see. So we had 561 responses, and that covered 58% of the European Federation um, of Radiographer Society countries. So we got quite a lot of responses. The majority were from the UK and Ireland and from Spain, so thank you if you were one of those people that responded. Um, you can see which countries there have radiographers doing ultrasound, In Spain, the, the, there were 88 said yes. You do have radiographers. Most people then said no, but there were some that weren't sure, so didn't know. me. Four, Four seconds. Yeah, that's fine. Yeah. I should have got my friend to record it. So, when it comes to report writing, in the UK and Norway, radiographers write a report that interprets the findings, but they can also refer for further investigations. Um, other countries use descriptive reports or a tick list that is completed by a doctor. Quite a lot of countries do not write a report at all. In Spain, the National Society said that you write a descriptive report, but you can't interpret the findings. We also looked at the other aspects of the role of the sonographer, so whether people communicate with the patient and whether people communicate with the referrer. We separated the UK practice from the rest of Europe because it's quite a different practice in the UK. I've been a sonographer for 30 years and I've always written my own reports. Um, in terms of referring for further examinations, not everybody does that. Most people teach. Less people are involved in leadership and research. No, it's fine don't worry. i separated the results then for spain so that you could see what you do here um interestingly according to the research the results of the study you do a lot more research here in spain than in the uk or in the rest of europe um, you also do a lot of teaching but um, you don't communicate the findings to the patient in as many cases as the rest of Europe and the UK. So it's important that we have these wider roles to develop the service, to improve patient care, but also to make your jobs more interesting. Because it's much better for you as a sonographer, a radiographer, if you can take on these extra roles that make a difference to patients yeah. okay. next one okay. and the next one so we then need to think about what underpinning education is needed to make ultrasound safe for the patients. So we asked what education is provided across the wider European community. Some courses are just some training with no clinical competence. There are focused courses that have some element of clinical competence. And that might be someone who just learns to scan the aorta. It might be a nurse that scans for fertility, or a physiotherapist that just learns to scan a shoulder to do injections. We then have postgraduate courses where radiographers learn ultrasound as an extra skill. We've also got some what we call direct-entry postgraduate courses. So somebody with a degree in, say, biology, would then come and learn to do ultrasound with no healthcare background. There are some courses that teach ultrasound as an undergraduate radiography student. And then we have, in the UK, we're now starting to develop undergraduate programs for ultrasound alone. And it seems to be the first that I'm, I'm hearing about is in the UK. <laughs> no, no, I'm probably just need to keep pressing while I'm talking. <laughs> no, that's fine. Um, the European Federation of Sonography um, Societies have different levels of practice. Keep pressing because I'm going to go through yeah. this quickly. Um, level one is point of care ultrasound. Level three is where I think UK sonographers are working at. So they're working in ultrasound all the time. They're doing research and they're teaching. It's really important that any element of ultrasound, the person doing the scan takes responsibility for that level of practice. So what should we include in the education? We've got to have the basic physics and the safety, and I know you've got lots of talks on that this, at this conference. You need to know how to drive the machine. You also need to understand the professional issues of that scope of practice and your role within the patient care pathway. You need to be able to communicate to patients and understand patient-centered care. What do patients want, not what do you want to give that patient? There's obviously the knowledge of basic anatomy, normal variants and the common pathology that you're going to come across. You need a really good in-depth knowledge of that. So any curriculum for a course must con include those. You need to be able to interpret what you've found so that if you find a renal tumour, you need to know that you need to look at the renal vein and the, in the inferior vena cava for spread. You need to know that you've got to go and look at the liver for metastases, the uh, peritoneum for ascites, the lungs for pleural effusions, it's really important that you understand those pathways. But it's also important to think about what else will the patient need? Does the patient then need to go for a CT for further examination to look for spread? Do they need referring? Say if you find a gynecological mass, does the patient need referral to a gynecologist? So I think these are the minimum standards that should be included. And then we have to think about how we teach students in practice. Sometimes, I think a lot of the teaching can be done before the students go into seeing patients. So using phantoms, using simulators, and then using volunteer patients. So you can have a long time talking the student through, step by step, how to scan in an environment that's comfortable for learning. Before you then take the student into working with patients, there is a pilot-co-pilot -pilot model where two students work together. One scans and the other helps the, student, the other student to manipulate the equipment. And that just takes one supervisor for two students. And then eventually, the student will work on their own with the supervisor and get faster and more competent at looking at a range of pathology. And then we need to assess how well is that student, are they competent to do the job? And um, We need to monitor their progress throughout the course of their training to make sure they are fit for purpose, but identify what they're doing well and help them and encourage them when they need to learn things. We then need to practice their clinical assessments. And then at the end of the, the course they need to be assessed and I think there should always be two people to make sure that somebody is being passed if they're fit for practice but also being failed if they're not ready yet and supported to get to the level that is safe for patient care. There are some accreditation programs of ultrasound practice and courses. Um, there's one in the Netherlands, one in Austria, and the one that I'm familiar with is CASE in the UK. And we monitor all the programs that are accredited by us. If you press the next button. So, what we want to do is have a minimum standard of competency and a minimum standard of education for ultrasound courses we want to set that standard and make sure that is met by any course that we accredit but then we also check that those courses are continuing to deliver safe education and training once somebody's qualified we also then need to support them during their practice in the first early stages so we have just developed a preceptorship document which helps to support them for the first six or 12 months of their career to develop competency and comp confidence. And then we've developed capability development. So this is to allow someone to get from the basic level through a career framework to become a consultant sonographer. And this document's just recently been published and it is available online for anybody that wants it. This helps people to look at more complex decision-making, um, more difficult communication, challenging situations. It helps them to progress into research, education, um, leadership and management. It also helps if they want to progress their skills and clinical practice, for example, in interventional work. So what are the priorities for radiographers? I think report writing is integral to the role of the sonographer, but you also need really good high-level quality training and courses. You need regulation to make sure that there is a policy that lets radiographers undertake ultrasound independently, and you need indemnity insurance because this is extra to your radiographer role. We need respect from medical colleagues, and in the UK, it's taken many years to build that respect, and it's still work in progress in some centres. We need respect from the medical clinicians, not just the radiologists, to accept our work, and that is now happening in the UK. But we also need a career pathway so that when someone's learnt to do ultrasound, they can get better and progress and improve patient outcomes. In the UK, we have sonographers should be scanning, analysing, interpreting and providing a report on their findings. They have, there are lots of sonographers now going into research roles and we have clinical academic roles where someone works 50% of their time in research and 50% of their time in clinical practice. Um, we've also got people doing interventional work. So they might be doing fine needle aspirations, biopsies, contrast-enhanced ultrasound. But we're also developing skills. So radiographers who are doing ultrasound are doing pathway networks. So they might be doing head and neck imaging including interpreting MRI scans, doing the ultrasound scan, and doing the interventional work and discharging patients at the end. We have people doing the same with breast, um, prostate clinics, liver. Um, so these are roles that are expanding in the UK now. So how do you start to move forward with ultrasound? I know in Spain it's very difficult for you to develop this, to the independent level that you want to do, you've already made a start. You're here at this conference. There's a lot of people doing ultrasound at different levels in Spain. So what you then need to do is start to find some evidence. If you're doing ultrasound, you need to audit how good you are compared to a medical doctor. And then start to publish that work. It's really important that you publish the work, which is what happened in the UK in the 1990s, to say, well, actually, we are good. We can do this. We are not putting the patient at danger. You need to work with radi radiologists and medical doctors to develop the service. And you need to then start to develop standards for education, training, and assessment of sonographers and you need a clear scope of practice and I know that there is a will in Spain to do this and if we can help at all then I'm really happy to help you need a robust educational programs for ultrasound you need to work through a lot of the challenges but I do think you will get there but in England and the UK it took a long long time So just to conclude that radiographers are working in ultrasound in many countries. Less are working independently in terms of writing the report. Lots of you are teaching others and many people are involved in research, audit and leadership. The priorities are registration and legislation to allow you to do that work independently. Enhanced team working with our medical colleagues to allow that to happen and to be successful as a team. There are country specific issues, and I'm sure you already know what your country specific issues are. Um, but we need to work together as a community to improve Mama. patient outcomes and patient care. So thank you very much for listening. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Os quiero presentar a un técnico ecografista del Hospital Quirón Salud de Pozuelo, que además tiene múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional. Es un orgullo para mí tenerlo, para, eh, tenerlo aquí en este congreso porque eh, es una guía en el aprendizaje de la ecografía para todos nosotros, especialmente para mí. Además es mi amigo, que ya presentado a Paco Ordóñez. Muy buenas a todos. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Eh, quiero daros la, la bienvenida y agradeceros que estéis aquí. Así hacemos profesión, esto avanza, tenemos que dejarnos ver y, sobre todo, tenemos que mostrar todos los conocimientos que tenemos. Eh, vamos a hablar un poquito de las bases físicas y matemáticas que vamos a aplicar casi casi de forma inconsciente cada vez que realizamos una exploración ecográfica. bueno, El delay que, a, que vais a ver, hay un, un tiempo de, de retraso entre una diapositiva y otra, es por un problema técnico, no es porque se quede todo bloqueado. Vamos a hablar de los objetivos docentes de esta charla, la, vamos a hacer una pequeña discusión y luego vamos a llegar a las conclusiones. Los objetivos a los que tenemos que llegar en estos 20 minutos de exposición es a explicar los, el proceso físico fundamental, solamente un proceso físico que es el básico, es el que nos va a permitir obtener imágenes ecográficas. Eh, explicar las razones trigonométricas, todos los que habéis estado en ciencia ya lo sabréis, pero algunos que vengáis de, de otras ramas, pensáis que la trigonometría es algo una entelequia, no? pues tiene su aplicación práctica, y eh, en el caso de la ecografía es fundamental. Eh, luego vamos a explicar otros procesos matemáticos que son los que nos van a permitir eh, modular la onda para obtener una imagen perfecta, o por lo menos lo más óptima posible, lo más diagnóstica. Lo primero que vamos a ver es qué es el efecto piezoeléctrico. La trigonométrica va a regir cada exploración o cada modo de exploración que vamos a impresionar, que estamos vamos utilizando en cualquier proceso de imagen digital. Me da lo mismo que sea en radiología simple, un escáner o, o la, la propia resonancia. Y por último, vamos a ver un proceso que, que en ecografía es importantísimo, que es el resultado final. Vamos a aplicar... Esta diapositiva no se ve bien. Vamos a identificar... Eh, ¿Qué proceso matemático vamos a emplear para modular la onda? Que son las ventanas matemáticas. Sé que aquí eh, muchos de los puntos os sonarán un poco extraño, pero es lo que inconscientemente aplicamos diariamente y ahora vamos a aplicarlo de forma consciente. Respecto al, al efecto piezoeléctrico, todos sabemos que fue descubierto por eh, los hermanos Curie y los hermanos Curie descubrieron lo que es, se llama eh, efecto piezoeléctrico directo. Es decir, eh, un cristal, un cristal de naturaleza, en este caso cuarzo, se le somete a una onda de presión y esa onda de presión hace que se genere una diferencia de potencial. Y ahí en principio se quedaron en sus eh, primeros experimentos. Más tarde, Littmann se dio cuenta que hay otro eh, efecto piezoeléctrico que se denomina inverso. ¿Qué sucede en el efecto piezoeléctrico inverso? Pues que en vez de someter al cristal una diferencia de potencial, es, eh, perdón, a una onda mecánica, vamos a, a, a eh, descargar una energía eléctrica, uh, perdón, vamos a aplicar una diferencia de potencial al cristal y en ese momento el cristal va a sufrir una serie de tensiones que va a provocar una onda mecánica. Aquí voy a sacar todas las, las imágenes. Cuando aplicamos, cuando estamos haciendo una imagen ecográfica, lo primero que aplicamos es el efecto piezoeléctrico inverso. Es decir, vamos a someter al cristal a una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a provocar que el cristal sufra contracciones y dilataciones. Esto es como bailar un Vals, vas para adelante, vas para atrás, vale, ahora sí, bien. Vamos a aplicar una diferencia de potencial. El cristal, de en este caso de cuarzo, se va, va a sufrir una excitación. Esa excitación va a provocar una onda mecánica. La onda mecánica va a llegar a ah, nuestro objetivo, y claro, cualquier mente avisada de la sala se va a dar cuenta que he puesto un hueso y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué pongo un hueso eh, cuando realmente es verdad que con ecografía, quitando la cortical, no se puede estudiar nadie más? ¿no? Pues eh, resulta que he puesto un hueso a posta, esto no hay puntada sin hilo. ¿Por qué? Porque el hueso refleja el 100% de la onda que vamos a enviar. Entonces, esa onda se refleja vuelve a pasar por el cristal de cuarzo y se produce el efecto inverso, es decir, la energía mecánica va a transformarse en energía potencial y eso es lo que nos va a formar la imagen. ¿Qué condiciones son necesarias para que un cristal, un material, ya sea sintético o sea natural, eh, cumpla con las condiciones de piezoelectricidad? Bien, cuando el cristal está, o el material, en su forma natural hay un momento, una, una fase de entropía, es decir, cada eh, polo, cada, cada átomo está dirigido hacia un lado de forma aleatoria. Bien, cuando le sometemos a una diferencia de potencial, todos los átomos se dirigen hacia un punto en función de donde esté el polo positivo y el polo negativo, cuando dejamos de excitar al cristal con una diferencia de potencial, el cristal sigue manteniendo esos, eh, esos átomos dirigidos hacia los puntos que nos interesan, positivo y negativo. Esto va a provocar un aumento de temperatura en ese cristal, ya sea, vuelvo a decir, sintético o natural. Cuando llega a la temperatura de Curie, el cristal pierde esas capacidades piezoeléctricas y vuelve a su estado de entropía, es decir, vuelve a tener desorganizados, de alguna forma, entre comillas, eh, todos los átomos que, que lo componen. Pero es cierto que durante una fase en la que no recibe diferencia de potencial, sigue estando excitado, sigue emitiendo esa onda mecánica. En los cristales de PZT, la temperatura de Curie, Oscila entre los 165-270 grados. Eh, es decir, que la temperatura óptima a la que debería llegar como mucho ese, ese cristal de PZT sería no más de 165. Por encima de eso va a perder sus propiedades piezoeléctricas y no nos va a emitir la señal que nosotros necesitamos. Luego, otra característica que deben tener los materiales piezoeléctricos es la siguiente. Si nos deja el monitor. Bien, en general... Todos los materiales eh, tienen una estructura cristalográfica que posee un, lo que se llama centro de simetría. Es decir, hagamos lo que hagamos con ese cristal, siempre va a haber la misma eh, distancia entre el centro y los diferentes polos. Eso significa que no vamos a poder crear un dipolo, que va a ser un un elemento necesario para que haya una, un efecto piezoeléctrico. Aquí tenemos un ejemplo, eh, no sé cómo se pone la lucecita. Ahí vemos un cristal que es cúbico y vemos el punto negro en el centro. Eso significa que por mucho que eh, deformemos el cristal, no se va a generar una diferencia de potencial, porque siempre va a haber la misma distancia de unas aristas a otras. Ahora bien, Dentro de la naturaleza o en laboratorio existen elementos materiales que tienen lo que se conoce centro de asimetría. Los cristales y materiales que tienen centro de asimetría es lo, los que nos van a permitir obtener ese efecto piezoeléctrico necesario para la imagen ecográfica. Si os fijáis, el punto de simetría está fuera del centro. ¿Qué significa eso? Que no va a haber la misma distancia desde el centro de simetría hasta, la, hacia, hasta las aristas. Eso va a crear lo que se llama dipolo. El dipolo es absolutamente fundamental para que se produzca este efecto. Eh, aquí ya vamos a la parte quizá más árida, pero la más simple. Esta es simple como el asa de un cubo. Lo primero que vamos a ver es la función seno. Bien. La función seno la vamos a aplicar cuando hacemos ecografía en modo A, que actualmente, que yo sepa, solamente se utiliza la ecografía ocular, que fue el primer modelo de ecografía que se empleó, y en modo B. ¿Qué significa que, vamos, eh, que, que, que, que estos eh, modos ecográficos están regidos por la función seno? Que la imagen óptima la obtenemos a 90 grados, que es la forma más fácil de abordar eh, una exploración ecográfica. Fijaos ahí en los valores de la función seno. A 90 grados, es decir, totalmente perpendicular, vamos a obtener el valor de 1. Si cogemos la sonda, la ponemos sobre el paciente, todo lo que haya por debajo a 90 grados nos va a dar una imagen perfecta iremos perdiendo definición de esa imagen a medida que vayamos variando la angulación, de tal forma que si a 90 grados tenemos un valor 1, que es el valor máximo en trigonometría, pues a medida que vamos variando la angulación, vamos a ir perdiendo definición. No se va a notar mucho porque entre 90 y 80 grados la diferencia es mínima, aunque perdamos algo, de tal forma que hasta los 50 grados de, de angulación la imagen va a ser cuanto menos diagnóstica. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un un tendón del, del manguito de los rotadores y vemos una zona. Fijaos en este detalle. Esto es eh, un un tendón supraespinoso del hombro y aquí vemos. Entonces quiero que os fijéis en esta imagen de aquí. Tenemos el tendón. De pronto tenemos una parte anecoica cualquiera que haga ecografía. Lo primero que va a pensar si no eh, incide sobre la imagen es que estamos ante eh, una rotura eh, tendinosa. Bien. Si variamos la angulación, lo que vamos a obtener es que toda la imagen que se preveía como imagen líquida, imagen anecoica, se llene con tendón. ¿Qué hemos hecho? Variar la angulación. En la primera imagen estaríamos entrando a un ángulo de unos 40 grados, como la superficie es curva, muy refrigente, hay una parte que no va a obtener una imagen Adecuada porque no hemos entrado en la angulación precisa. Si variamos esa angulación, sí vamos a ver que ahí sí había tendones. Esto pasa también muy habitualmente en los tendones de la mano. Es fundamental eh, obtener la mejor imagen posible. Otra función que rige la imagen ecográfica es la función coseno. La función coseno vamos a aplicarla para estructuras en movimiento, es decir, Doppler continuo, imagen espectral, función coseno. Doppler pulsado, imagen color, función coseno, el Doppler de potencia también va a ser regido por la función coseno y el espectro, la imagen espectral en Doppler eh, pulsado, también se va a obtener una imagen gracias a, a la función coseno. La función coseno a 90 grados es cero. Eso quiere decir que para obtener la imagen óptima, Deberíamos estar dentro del vaso, cosa imposible. Se considera como imagen perfecta la obtenida a 30 grados, que es muy difícil de conseguir. Y en la literatura siempre encontraréis que las imágenes perfectas se obtienen a 45, 60 grados. Para mí la mejor imagen es a 30, a 30 grados, 33 grados. Luego hay otra, otra función que tiene mucha importancia a la hora de obtener imágenes. Bueno, Respecto a la función coseno también, aquí os fijáis que la imagen espectral eh, tiene unos picos de sístole muy poco definidos y no hemos obtenido imagen color. Eso es porque no estamos abordando bien la estructura, no estamos abordándola a la imagen adecuada. Con la función seno, sí podíamos obtener una imagen a 90 grados, pero con la función coseno ya vamos con un déficit de tranquilamente menos 30 grados. Ya estamos perdiendo definición simplemente con abordar esa imagen. Respecto a la función tangente, que es la siguiente, la función tangente se va a aplicar en la estografía por onda de cizalla. La onda de cizalla es una onda longitudinal exactamente igual que las que hay en los movimientos sísmicos, entonces el ecógrafo es capaz de discernir esa, esa onda longitudinal y lo que nos va a aportar es información sobre la dureza del tejido. En este caso es más fácil obtener una imagen óptima con mínimas variaciones porque la imagen perfecta se obtiene a 45 grados, como podéis ver en la tabla. La convolución es un operador matemático. Esto, esto es importante, aunque parezca muy lioso. Vamos a tener dos funciones, una función f y una función g. E. Entonces, vamos a mantener la función G que se va a superponer, eh, la, la función F, perdón, que se va a superponer a la inversión de la función G, claro. Hasta aquí decimos, esto es un follón increíble. Ahora lo vamos a ver prácticamente. La convolución, lo que hacemos, bueno, eh, por definición la eco, es decir, el sonido con el que vamos a formar la imagen es una convolución. Una convolución es lo que estamos haciendo cuando hacemos fusión de imagen con un pet con un pet -RM. Eso es una convolución de imágenes. Y en el caso del sonido, es simplemente el sonido reflejado ya se considera una convolución por definición. Porque nos va a dar información sobre todo aquello con lo que esté rebotando el sonido. Nos va a dar información de qué partes del sonido reflejado nos van a dejar eh, imágenes... De, o formas de la zona donde esté eh, interactuando. Bien. En este caso, tanto el modo B como el modo color son convoluciones, porque son sonidos reflejados. Bien, la transformada de Fourier eh, para aplicar es necesario que cumpla tres condiciones. Eso es fundamental. Ha de ser integrable, es decir, eh, debe tener un área limitada por la gráfica. La, la transformada de Fourier nunca va a tener en cuenta ni más infinito ni más infinito. Va a tener en cuenta todos los valores finitos. ¿Cuál es el problema de la transformada de Fourier? Que va a tener en cuenta todos los procesos que afecten a la onda. Absolutamente todos. De tal forma que lo que nos va a llegar, lo que le va a llegar al ecógrafo, lo que nos, la información que nos vaya a, a llegar a nosotros es una amalgama de cantidad de señales que de alguna forma vamos a tener que eh, separar. Y para eso tenemos las ventanas matemáticas. ¿Qué conseguimos con las ventanas matemáticas? Vamos a acotar todas las frecuencias. Vamos a tener prácticamente las mismas amplitudes. Vamos a tener los mismos, eh, los mismos ciclos, pero las frecuencias es lo que vamos a alterar. Vamos a, a quitar todas las frecuencias. Y aquí veis bastante rápido. bueno tenemos muchas eh, ventanas matemáticas. Eh, esta es una información que nunca dan las casas comerciales y yo después de leerme no sé cuántas tesis doctorales descubrí que la ventana que más se utiliza en ecografía, perdón, que me he girado, es la de Hanning. Realmente tenemos una amalgama de, de frecuencias, de señales y lo que se aplica es la ventana de Hanning. ¿Esto qué significa en la práctica? Ya estoy yendo un poco rápido porque me deben quedar como 30 segundos. Le salto todas las ventanas, nos quedamos con lo de con lo de Handing, que nos llega una tesis doctoral. Seguimos, estas son todas las ventanas que hay. Bien, ¿qué conseguimos con las ventanas matemáticas? Vamos a, a, a emitir una frecuencia fundamental, ¿vale? Y vamos a obtener una imagen, ya queda muy poquito, si me deja el delay de 4 segundos, que me está volviendo loco, Vale. Aquí tenemos dos imágenes. Esto es una imagen con una frecuencia fundamental y lo que vemos es una imagen que puede ser sólida, quística, me deja refuerzo, pero no me la está definiendo. En la siguiente imagen, bueno, lo del delay es una, una absoluta locura. Vale, en la siguiente imagen, si os fijáis cuando aparezca, vais a ver que una parte de esa imagen nodular es contenido quístico y la otra es contenido sólido. Ahí ya podemos ver si efectivamente es un contenido eh, sólido o es contenido más denso que puede variar con los movimientos posturales, eso es fundamental para diferenciar un polo sólido potencialmente maligno de algo que no tiene ninguna malignidad, que puede ser contenido quístico. Ahora, otra eh, importancia que tienen las ventanas matemáticas. Aquí todos hemos pensado que nos hemos acostumbrado a trabajar con imagen Siemens, imagen General, imagen, lo que sea. Bueno, y muchas veces trabajamos con un Siemens, por ejemplo, y nos llega Canon y nos está diciendo, nosotros le decimos al, al técnico de Canon, es que quiero la imagen de General, es imposible. ¿Por qué? Porque estas son tres imágenes de mama. Cada una va a, tener, va a emplear una ventana matemática y aunque empleen la misma ventana matemática, los valores que van a acotar a esa señal van a ser diferentes. Entonces, pueden ser imágenes similares, pero nunca van a ser iguales. Imagen de mama con un equipo Philips. Terminamos, nada. Y ahora, si me deja esto el delay, veis una imagen de mama con Toshiba. ...y otra imagen de banda con Chiemens, ...todas diferentes, todas diagnósticas... ...pero es por las ventanas matemáticas... ...y aquí ya lo podemos dejar... ...muchísimas gracias a todos. Bueno, seguimos con la mesa... ...con la mesa introductoria... ...la siguiente ponente... ...es Víctor Izquierdo Garrido... ...técnico especialista en ecografía... del Hospital Universitario de Getafe... Una excelente profesional, en permanente formación, compañera y amiga desde siempre. Y su ponencia es eh, sobre los tipos de sonda y los anchos de banda. Victoria Izquierdo barrido, por favor. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes al Congreso. Y vamos a comenzar rápidamente con la charla de traductores. Bueno, eh, ¿en qué, qué es un traductor? ¿no? Lo podemos definir como la parte de los equipos de ecografía que se encarga de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Eh, su funcionamiento está basado en el efecto piezoeléctrico, como ha explicado Paco. ¿Y en qué consiste el efecto piezoeléctrico? Bueno, cuando los cristales del, de las ondas son sometidos a una, a una diferencia de potencial, lo que ocurre es que estos cristales se comprimen y se expanden, provocando una onda mecánica. Eh, que tiene una zona de compresión y una zona de expansión del, del cristal. Entonces, esta onda tiene la, la misma frecuencia que, que la energía eléctrica aplicada. Hay que tener en cuenta que eh, las ondas de ultrasonido necesitan de un medio que sea elástico y depresible. Eh, vamos a pasar a, a ver cuáles son los componentes fundamentales que tiene un traductor. Prácticamente casi todos tienen eh, los mismos componentes o parecidos. En primer lugar vamos a encontrar la lente, que es la zona de contacto entre la piel y el paciente. Esa capa en eh, lo que consiste, eh, su tarea es eh, intentar eh, impedir la reflexión que se produce entre la piel y el traductor debido a la fuerte impedancia que hay entre uno y otro, es decir, a la densidad que tiene cada uno. Posteriormente tenemos la capa de apantallamiento, que lo que hace es que reduce las emisiones externas como pueden ser las ondas de ultrasonido provocadas por, la, por radio o por telefonía. Luego tenemos la capa de acoplamiento, que lo que hace es aumentar la transmisión de esas ondas. Eh, luego encontramos la lámina tierra, eh, que lo que hace es que reconduce las vibraciones eh, a través de la piel del paciente. Posteriormente tenemos el cristal piezoeléctrico que, como os he comentado, eh, su labor es convertir la energía eléctrica de entrada en energía mecánica de salida y eh, viceversa. Después tenemos el material de amortiguación que su labor es evitar y reducir las vibraciones que se producen en los cristales debido a la energía que se eh, deposita sobre ellos, eh, a la energía mecánica. Tenemos después el conector, que lo que hace es que transmite la señal eléctrica del equipo a los cristales. Y posteriormente tenemos el cable de conexión. Bueno, se nos ha ido. Bueno, teniendo en cuenta eh, la frecuencia aplicada, eh, nos encontramos dos tipos de traductores. Que son eh, los traductores de onda continua y los traductores de, de onda pulsada. Bueno... Los traductores de corriente continua lo que tenemos es una onda ¿vale? Eh, eh, eh, donde vemos el ascenso y descenso continuo. Eh, en este tipo de ondas los cristales eh, necesitamos dos, uno que va a servir de receptor y otro que va a servir de emisor. Y luego en las ondas pulsadas los ultrasonidos lo que hacen es que tenemos pulsos y en cada pulso el mismo cristal nos sirve tanto de receptor como de transmisor. También encontramos otro tipo de clasificaciones que son los traductores mecánicos y los traductores electrónicos. En los traductores mecánicos existe un único cristal ¿de acuerdo? y es movido por un motor. El motor que puede girar, rotar o oscilar. Este motor está metido dentro de un líquido que lo que hace es que refrigera, ¿de acuerdo? evita el calentamiento del mismo. En la actualidad, este tipo de traductores se, estudia, se, vamos, se utilizan para ecografías 3D, 4D y también para realizar las funciones eh, prostáticas. Eh, este tipo de sondas se visualiza en tiempo real, sobre todo por la capacidad que tenemos de, de, de ver eh, imágenes, eh, de la frecuencia de imágenes que podemos obtener por segundo, hasta 30 imágenes por segundo, como ocurren en los estudios de cardio. Luego pasamos a estudiar o a ver los traductores electrónicos, que tenemos dos tipos, ¿vale? Bueno, hemos hablado de los traductores mecánicos y ahora vamos a hablar de los traductores ele electrónicos, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos, que son los traductores multielemento y también tenemos los traductores que se llaman phase arrive. Eh, los traductores multielemento están formados por una hilera de cristales, como veis ahí, los cristales se activan de forma siguiendo una secuencia, eh, los eh, traductores matriciales, como veis en la imagen inferior, están compuestos por firas de elementos y estos hacen que tengan mejor resolución. ¿Por qué? Porque a cada cristal tiene una línea de escaneado. Vamos a pasar también a los traductores phase arrive. Estos se activan con cristales de forma L eh, secuencial y de forma individual. Eh, son sondas de barrido sectorial y no hay excitación por grupos de elementos, sino que se activan todos los elementos por igual. Una vez explicado esto, vamos a pasar al tipo de traductores que usamos en el día a día para realizar nuestros estudios. Hay tres tipos de sondas fundamentales que dependen de la imagen y del rango de frecuencias, que son las sondas lineales, las ondas sectoriales y las sondas con Para realizar un estudio ecográfico, en primer lugar, siempre tenemos que tener en cuenta qué tipo de sonda queremos utilizar dependiendo del estudio que queramos hacer. Eh, una vez que tenemos la sonda, lo que vamos a seleccionar es el PRESET. El PRESET es el... El tipo de estudio que ya está en nuestra consola y que han fijado los técnicos de aplicaciones para realizar el estudio. Y una vez que hemos hecho esto, lo que podemos modificar es la frecuencia dentro del estudio teniendo en cuenta las características del paciente. Aquí veis imágenes donde tenemos la sonda lineal, donde se ve una imagen de tiroides. Veis la imagen sectorial, que es una imagen de abdomen donde se ven pequeñas calcificaciones. Y luego tenemos la sonda combes, donde hay una imagen eh, de corazón cardíaca. Vamos a pasar a describir las ondas lineales, cuáles son sus características, emiten haces paralelos eh, rectangulares, pero el campo de visión lo podemos modificar. Es decir, que nosotros el campo rectangular lo que podemos hacer gracias a los parámetros que nos oferta el equipo es cambiarlo a una imagen eh, se sectorial, eh, de tal manera que tenemos un campo de visión más ampliado en los campos inferiores. La superficie de contacto puede llegar a ser de 6 eh, centímetros, aunque pueden ser más pequeñas para adaptarse mejor a determinadas estructuras, eh, como pueden ser eh, estructuras a nivel muscular, como son los dedos o pequeñas, pequeñas zonas de estudio. Pueden alcanzar profundidades de 9 centímetros, acordaros de que esto siempre va relacionado eh, con la frecuencia, y las frecuencias de, esto, de estas sondas eh, se encuentran en un rango entre 7,5 MHz y 13 MHz, aunque hoy en día y gracias a la evolución que están sufriendo, eh, nos podemos encontrar con sondas de hasta 20 y 25 MHz, eh, eh, sondas de, de alta frecuencia. Tienen una gran resolución tanto espacial como temporal y se usan para estudios estructurales, superficiales o de poca profundidad. Se suelen estudiar o se suelen hacer estudios en músculo esquelético, eh, ecografía de partes blandas como es el tiroides, la mama, el testículo, ecografía de pared abdominal, para ver hernias, para hacer estudios de doppler color, tanto venoso como arterial y para poder hacer ecografía ocular. Aquí veis diversas imágenes, ¿de acuerdo? Tenéis ahí una ecografía del tendón superescapular del hombro, debajo tenemos una ecografía de partes blandas que están hechas con, una, con sondas de alta frecuencia, en la zona media tenemos una ecografía de tiroides y justo debajo tenemos una ecografía de abdomen pediátrico de un bebé. Aquí es donde vemos lo que os he contado antes, que siendo una sonda lineal y teniendo un campo visual rectangular lo que podemos hacer visualmente es ampliar el campo y poder visualizar mejor las partes más superficiales ampliando esa zona de estudio. Y al lado tenéis una ecografía Doppler color, ¿vale? con el Doppler pulsado donde vemos una gráfica de, de, de circulación arterial. Vamos a pasar a las eh, sondas eh, sectoriales. Eh, son sondas que tienen un barrido en haces, ¿vale? en haces radiales y forma una imagen tri triangular, que es lo que nosotros vamos a ver en la imagen. La superficie de contacto eh, suele ser lineal o puede ser también COMBES. Eh, sus frecuencias rondan entre los 3 y los 5 megahercios... y llegamos a profundidades de 15 centímetros. Los estudios que se realizan con estas sondas son los estudios cardíacos y los estudios de pediatría. Ahora vais a ver a continuación imágenes. ¿vale? Eh, tenemos ahí una ecografía transfontanelar de un neonato donde vemos el corte coronal y el corte sagital. Y abajo tenemos dos imágenes de estudios cardíacos donde vemos una el corazón y en la otra vemos el corazón y el modo M. Vamos a pasar el, a estudiar el siguiente tipo de sondas, que son los traductores COMBES ¿vale? o sondas COMBES. Estas emiten haces radiales en base eh, amplia a las ondas sectoriales formando una imagen en forma de trapecio. Eh, son ligeramente curvas y alcanzan profundidades de hasta 30 centímetros. Hoy en día tenemos eh, traductores de alta generación que pueden llegar hasta los 50 centímetros. ¿de acuerdo? Las frecuencias de trabajo están entre 1 y 7,5 megahercios y los estudios que se pueden realizar con este tipo de sondas son ecografías abdominales y ginecológicas, eh, también de obstetricia de primer trimestre ¿de acuerdo? y también podemos realizar ecografías de toras. Dentro de estas ondas también catalogamos las ondas microcombes, que son las que se utilizan en pediatría. Aquí tenéis varias imágenes de, de, de ecografías hechas con ese tipo de traductores. En la primera imagen veis una ecografía de obstetricia de, de segundo trimestre. Eh, al lado tenéis una ecografía abdominal donde vemos el hígado con la rama interna portal intrahepática y luego eh, inferiormente tenemos una ecografía ginecológica donde se observa la línea endometrial y aparece su medida. Al lado tenemos una ecografía de toras donde vemos una pequeña cúpula anecoica que es un derrame pleural y podemos observar también una pequeña condensación o neumonía. Vamos a pasar ahora a, a ver la, los traductores microcombes, que, como os he contado, eh, tienen una pequeña zona de contacto, eh, aproximadamente de unos 3 centímetros, tienen una profundidad de hasta 15 centímetros y su rango de frecuencias están entre 4 y 9 megahercios. Eh, los, estudios que, los estudios que se realizan con este tipo de sondas son estudios pediátricos y podemos ver ecografía transfontanelar y ecografía abdominal. Ahí tenéis una, un corte de línea media de una ecografía transfontanelar y al lado tenéis una imagen de ecografía abdominal de un bebé donde se ve el hígado, el estómago y se ve ligeramente el esófago. Este estudio está encaminado o se, se utiliza para ver el reflujo, el reflujo gastroesofágico en, en bebés. Vamos a pasar ahora a hablar de los traductores especiales. Ahí tenéis los traductores intracavitarios. Dentro de estos eh, traductores vamos a eh, catalogar las, los traductores transvaginales y transrectales. Pueden ser eh, lineales o pueden ser conves. Eh, trabajan a frecuencias entre 9 y 4 MHz y conseguimos profundidades de hasta 15 centímetros tienen un área de exploración de 90 a 180 grados. Eso quiere decir que dentro de la cavidad nos permite manipular la sonda y obtener información alrededor de la estructura que estamos estudiando haciendo una angulación consiguiendo una angulación alrededor de él de entre 90 y 180 grados. Ahora vamos a proceder a ver imágenes que se han realizado con ese tipo de sondas. Como veis ahí en, en la imagen superior tenemos eh, un traductor intravaginal y donde podéis ver dos imágenes diferentes. Este tipo de sondas se utilizan para los estudios ginecológicos y para de primer trimestre, donde veis hay dos imágenes, una en la que se observa el útero y al lado una eh, en la que se ve eh, un feto. Y abajo podéis ver la sonda transrectal. Eh, eh, donde aparece una primera imagen donde veis eh, la próstata y donde veis el, el power, eh, la captación que tiene y al lado veis otra imagen que es eh, una imagen de, de recto ¿vale? que donde se ven todas las paredes. También nos vamos a encontrar con otro tipo de traductores que son los traductores intraoperatorios este tipo de traductores se usan en las áreas quirúrgicas, son traductores con frecuencias muy altas ya que el contacto va a ser íntimo respecto a la estructura que queremos estudiar, son muy pequeñas y muy adaptables porque se pueden manejar con dos dedos, daros cuenta que normalmente cuando realizamos este tipo de ecografías dependemos de la incisión que haya hecho el cirujano para poder meter la mano y la sonda y poder visualizar la estructura que queremos ver como puede ser hígado, páncreas o dependiendo de la necesidad de, de, en su momento de la cirugía. Al lado tenéis eh, una sonda eh, laparoscópica, esta se utiliza en, en las cirugías que se realiza en laparoscopia y es una sonda rígida y en la punta estarían los cristales que son los que nos van a transmitir la información. Luego tenemos otro tipo de traductores que son los traductores transensofágicos, estos se realizan para estudios cardíacos, se introducen a través de la cavidad bucal, eh, para ello se precisa una sedación del paciente y eh, permite valorar las válvulas cardíacas mucho, mucho mejor que eh, los estudios trastorácicos porque lo que hacemos es evitar el, el artefacto que se produce por el gas y por el aire y también por el hueso. Ahí veis la sonda, ¿de acuerdo? Es una sonda semirrígida, en la punta es donde se encuentran los cristales y el haz es en forma de abanico. También nos encontramos los traductores volumétricos. Eh, es un traductor convexo y la característica que tiene es que el cuerpo y la cabeza de la sonda son más anchas. Las características ecográficas son exactamente las mismas que un traductor convexo, donde podemos conseguir la misma profundidad, ¿vale? hasta 30 centímetros y se utilizan el mismo rango de frecuencias. Este tipo de sondas se utilizan para ecografía 3D y 4D y, se, y también se pueden utilizar para estudios cardíacos. Debemos de tener en cuenta que este tipo de sondas, además de utilizarse para estos estudios, también podemos realizar estudios en 2D. Luego nos encontramos las sondas específicas para biosia, que pueden ser sondas lineales o, solas conve o sondas convexas. Y estas eh, ya llevan integrada eh, una parte donde se va a colocar la aguja para punción y aparte depende del software que tiene que estar integrado dentro del equipo que nos va a permitir, nos va a permitir tener la angulación y la profundidad exacta para poder realizar la biosia de una estructura determinada o de una lesión determinada. Bueno, y por último os dejo ahí la bibliografía que he utilizado para realizar la charla y por supuesto quiero dar mi agradecimiento por la colaboración prestada a Alejandro Soriano, que es técnico de aplicaciones de Canon, y por supuesto a Ecografía Fácil. Gracias a todos. Pasamos a presentar al último ponente, señor Isaac Pómez López, ...técnico superior imagen diagnóstico del Hospital Clínic de Barcelona... ...especializado en ecografía musculoesquelética... ...donde desempeña dicha labor desde hace 15 años. Eh, posee la licenciatura de imagen médica y radioterapia en Coimbra 2014-2018... ...y tiene más de, de 8 años de experiencia en la formación de técnicos de ecografía. Autórico autor de, de capítulos de ecografía de dos libros para, para técnicos... ...Fundamentos de la técnica ecográfica de la editorial síntesis y será Manual de Técnicos en Imagen para el Diagnóstico, coautor del capítulo de ecografía musculoesquelética. Es un placer para mí presentaros a un referente de la ecografía muscular para técnicos en, en este país, Isaac Pómez López. Muchas gracias por la presentación, Antonio. Yo bueno, pues soy técnico del Hospital Clínico de, de Barcelona. Y hace 15 años que me dedico a hacer ecografías y me ha tocado hablar sobre la, los artefactos básicos en ecografía. Espero que os guste y que no me haga muy que no me hago muy pesado. Eh, no presento conflictos de interés y seguidamente a, a, voy a introducir... Madre mía, es que hablar, hablar así es divertido. Eh, primero, que es un artefacto pues un artefacto es aquella imagen que no, que no se asemeja a la realidad anatómica de la que estamos haciendo, como es el caso de esta imagen que veis los artefactos en cola de cometa realizada en una ecografía obstétrica, una ecografía de abdomen en la UCI de neonatos por los cables que lleva la, el, el paciente encima. Seguidamente, vamos al lío, eh, la charla se divide en tres apartados objetivos, eh, discusión pedagógica y conclusiones como objetivos pues tengo objetivos docentes, tengo dos. El primer objetivo es mostrar la, la, el sistema de cómo, se, de cómo se organiza pedagógicamente los artefactos, al menos como lo aprendí yo en el, con el libro de, de, de, que publicó el 2008 el doctor van Holzbeck que será a través de la película el, el bueno, el malo y el feo, y después, y después mostrar eh, pues uno, uh, uno de, cada, de cada área. Discusión pedagógica. Vamos a ver. Uh. Eh, como de discusión pedagógica, pues aquí tenemos el, los artefactos, el bueno, el mal y los feos. Está claro que el bueno es aquel artefacto que al verlo y reconocer la imagen será nuestro aliado. Y por lo tanto, por ejemplo, en el hueso, la línea hiperecogénica con sombra acústica posterior, sabes que, que reconocer que es un hueso lo que tienes delante de la pantalla. El malo, un artefacto malo, sería esa imagen de un hematoma encima de la tibia. Ese hematoma se ve reflejado detrás del hueso y tú sabes que el hueso, detrás del hueso no puede haber nada. Por lo tanto, te está engañando. ¿Y el feo? ¿Qué es el feo? Pues el feo somos nosotros. Yo soy muy guapo, otros no. Pero el feo me refiero a que es el operador. Es la persona que hace la ecografía o es la propia máquina. Como artefactos buenos, hay un montón y tengo solo 20, 20 minutos. Entonces, de artefactos buenos, yo sigo, aparte de Van Holzbeck, sigo las publicaciones de Robert Gill. Y Robert Gill dice: hay artefactos de atenuación, artefactos de imagen en grano de café, artefactos de profundidad, los cuales todos son malos, a excepción de dos. ¿Qué es, que ¿Cuál sería? Pues sería la, el artefacto en cola de cometa o el ring down. Yo he escogido de artefactos de atenuación, eh, sé que hay sombra acústica posterior, sombra de ángulo crítico y refuerzo posterior, pero he decidido mostraros la sombra de ángulo crítico. Eh, la sombra de ángulo crítico, ¿dónde aparece? Aparece siempre que estamos eh, haciendo una, una ecografía en esas superficies que son redondeadas. ¿Qué pasa? Que el haz va perpendicular a la zona y vuelve, pero nos, eh, la parte lateral, al ser una, una esfera, eh, se desviará. Y no volverá, a la, no volverá a, la, a la imagen. Entonces, este también es conocido como sombra de ángulo por refracción. ¿vale? Pasamos a reflexión y refracción cuando es mucho más angulado el ángulo de, de, que, que hace, que provoca que no, que no vuelva. Entonces, ejemplos básicos y clásicos. El típico ejemplo es el tendón de Aquiles. Una, tienes una elipse, no es una redonda. Si es redonda ya sabes que es patológico y tenemos las dos las dos líneas vale de sombra de ángulo de sombra de ángulo crítico esto es normal y hemos de saber reconocerlo dónde más lo podremos ver pues en este en este caso de, tenemos una masa eh, una masa sospechosa de tumor en el tejido celular subcutáneo de la mama de un paciente varón vale y también aparece por qué porque es una superficie redonde, una superficie redondeada ¿Cómo tenemos software para poder sacar este artefacto? Si sí, tenemos la imagen eh, compuesta o la Compound, que en casas comerciales recibe miles de nombres. El Advanced Clear en el caso de, el caso de Siemen, el MView en el caso de Saote y entonces esto nos ayudará a quitar el artefacto. Eh, yo no soy un monstruo, como los dos anteriores ponentes, pero vamos a hacer una pequeña pincelada. Entonces, el concepto básico que explicas en, la, en las escuelas es que todos los, los haces van perpendiculares y vuelven perpendiculares. Mentira, pero es para empezar eh, la parte básica, la realidad. ¿Cuál es? Que tenemos una cosa que es la focalización. Es el foco centrado y nos dará imagen. ¿Qué sabemos con el foco? que hace que eh, los, uh, los laterales van a aún más velocidad, ralentizas los del centro y puedes focalizar la área de estudio. Sabiendo esta, esta parte física, tú puedes moldear lo, y angular lo, los haces ecográficos. Por lo tanto, aquí solo muestro uno de Compound, que es que se, se van hacia, hacia la derecha, te puedes hacer que se vayan a la izquierda y, seguidamente, haya centrales. Coges todos estos, estos haces, los juntas y tienes lo que se llama imagen compuesta y tienes menos artefactos. Eso en imagen en modo B. ¿Pero qué pasa si tú vas a usar imagen compuesta eh, para imagen en modo B, para sacar estos artefactos y mejorar la calidad de imagen en músculo esquelético, en este caso, que es donde yo tengo experiencia, cuando usamos el Doppler Energía o el Doppler Color, ¿qué pasará? Pues que el artefacto volverá a aparecer porque no tienes a todos los cristales trabajando en modo B. Tienes cristales trabajando en modo B y cristales trabajando para, para Doppler. Seguidamente... ¿Se me va siguiendo? Voy muy rápido. Voy muy rápido porque soy nervioso, pero espero que, que, que se vaya siguiendo. Pasamos a los artefactos malos, ¿vale? A los Dark Vader, a los, que nos van a, a los que no nos van a ayudar. Hay un montón, ahora los vamos a ver. Tienes artefacto de profundidad, artefacto de trayectoria de edad de dimensión de la y el artefacto de anisotropía. Hay un montón de artefactos, imposible 20 minutos. Yo he escogido, dentro del artefacto de profundidad, tengo reverberación, y la velocidad de, de, de propagación. Me ha parecido curioso mostrar la, el de velocidad de propagación. Definición, pues en, en, una, en una región con menor velocidad de, de propagación se, relente, se ralentizarán lo, los ecos, tanto de ida como de retorno. Y entonces, ¿qué nos pasará? Que la imagen ecográfica real no se mostrará donde toca. Ostras, es muy complejo! ¿Cómo lo entiendo esto? Bueno, vamos al lío. Entonces... ¿Qué nos explica nuevamente en las, eh, en las escuelas o en los centros de formación? Que los tejidos eh, blandos, su velocidad siempre es de 1.540 metros segundo. Sí, bueno, eso es la parte básica. Pero, ¿qué, qué está calculando el ecógrafo? El, el, el, la máquina está calculando, eh, según el tejido que va, que va, que va, que va atravesando, eh, la grasa va, por ejemplo, a 1.450 metros segundos, la sangre 1.575 nos fijamos que ya no son 1.540, han hecho una media del tejido blando, y si nos fijamos el hueso va a 2.000 o a 4.000, ese es el, es el rango. Entonces tendremos un problema, ¿cuándo? Fijaros, por ejemplo, el hígado es a 1.570 y la grasa 1.450. ¿Vale? Estamos, estamos estudiando, yo no, porque no, no sé, la imagen que va a aparecer es en la imagen ecográfica con una sonda convex de un estudio de un hígado, y si nos fijamos en el, en el lado lateral, tenemos la pared, poster, la, la pared lateral y posterior de, del hígado que parece que esté separada. La línea hiperecogénica debería seguir ser congruente. ¿Qué nos está pasando? Que el, el, hígado, el hígado graso no hay la misma cantidad... De, no, no está amoldado a la, con, la, con la misma cantidad de, de grasa o de tejido de hígado. Y entonces tenemos este artefacto de, de, de velocidad de propagación y nos pone la pared lateral en un lado y la pared posterior en otro. Y dices, ostras, tiene una, eh, ¿tiene una fisura este hígado? No, es un artefacto malo y debemos saberlo reconocer. Yo que soy de músculo esquelético también me encuentro con estos artefactos, sobre todo cuando hago ecografía de mano. En este caso tengo el metatarsiano el y el, todo, toda la epífisis. Uh, ¿Y qué estoy viendo? Que la línea hiperecogénica del hueso debería ser lineal. ¿Qué me está pasando? Que la grasa tiene una velocidad y lo, el, la sangre tiene otra, porque estos son, son venas. Entonces, fijaros, me encuentro que este hueso es una patata ondulada, ¿vale? es una patata rufle. Por lo tanto, no, no ha tenido ninguna fractura. Es que me está engañando la máquina. Y eso has de saberlo reconocer, porque si no el radiólogo dice, le haremos una placa para ver qué está pasando aquí dentro. Seguidamente, acabaremos con los artefactos feos. ¿Vale? Los que es el operador o es, es el, propio, el propio equipo. Voy bien de tiempo. vale Entonces, de artefactos de artefactos feos. Tengo eh, artefacto, de la, artefacto del operador y del paciente, ya lo he dicho, y el artefacto eléctrico o propio del equipo. Vamos a ver. Pues eh, yo he cogido artefactos provocados tanto por el parador del paciente, el de movimiento, es el que me ha llamado la atención. Entonces vamos a verlo. El de, el de movimiento, yo como hago ecografía muscular, eh, normalmente cuando tengo líquido en, la bursa, eh, en las bursas, ya sea en el hombro, en la. En la... Yo no toco nada, vale. En el hombro o en la, en la rodilla o donde sea, ¿qué sabemos? sabemos que el líquido no se mueve y me toca valorar si está inflamado, si tiene angiogénesis o no tiene angiogénesis. Entonces, ¿qué error he cometido en la imagen, en la imagen eh, donde está el Doppler Energía? Pues muy fácil, que tenía una bursa llena de líquido, el Doppler, eh, lo que está, está mirando, si los hematíes se acercan o se alejan y entonces, ¿qué ha pasado? Que le he dado un golpe muy sutil con la sonda. He parado la imagen y he dicho, si mando esta imagen diré, que, tiene, que está vascularizada esta, esta bursa, que es patológica. Pero, como soy perro viejo, me paro y digo, a ver si le he cagado, porque a ver si he fallado, que, que me puede pasar. Y efectivamente, la otra, es la, la otra es la correcta. Por lo tanto, al darle un golpecito, he creado yo el artefacto. El culpable soy yo. En este caso es el operador. Pero, puede tener artefactos que sean propios del paciente? Y que sean de movimiento y tanto. En este caso, en la engle, querían valorar si era un seroma o un linfedema. ¿Y qué me encontré? Me di la... Esto era cuando era Nobel, ¿eh? Me di, la... Me di la... la lesión y, bueno, toca poner el Doppler. Y al poner el Doppler digo, ahí va, pero si hay una arteria o hay, un... hay una vena que está... va de un lado a otro. Entonces empecé a estudiarlo y al estudiarlo digo, venga, le voy a poner para saber si tiene registro venoso o tiene registro eh, arterial. Madre mía, podría, debería ser venoso, pero no, pero no tiene la, la gráfica típica de vena. Esto es, también tengo un artefacto aquí. ¿Qué me está pasando? Le hice una reconstrucción multiplanar, que me lo permite el software del equipo con el que trabajo, y vi la conexión. Digo, mira, la arteria está conectada y entra dentro este pedazo cañón en este vaso. Seguidamente eh, dije, vamos a parar, vamos a parar, vamos a analizar un poco y vamos a pensar que tenemos la, el sentido común y la, el, y la base. ¿Dónde está? ¿Qué me ha provocado este artefacto que parece que tenga un vaso dentro? La arteria femoral, al hacer sístole y diástole, bombea, mueve el líquido, el líquido va a esta dirección y me está creando un artefacto provocado de movimiento por el paciente. Por lo tanto, era un hematoma sin más, sin vascularización. Pero es necesario saberlo porque si no la puedes liar. ¿vale? Y el radiólogo bueno, o sea, le, le puedes meter en un problema. Otro, otro tipo de artefacto es de desinfección alcohólica de la sonda, eh, nosotros trabajamos en la UCI de Neonatos usamos un, produ un producto que se llama Besismin, que te permite limpiar incubadoras máquinas de diálisis eh, cam camas de hospitalización pero no dice nada de transductores y te obligan a utilizarlo. Al pasar un, un, un año vemos que la sonda la sonda microconvex para hacer las ecos transfrontalelares la comparamos con el cable de la sonda convex y está se ha comido toda la se ha comido todo el cable. Se ha ido toda la toda la imagen de, de la catalogación de la sombra de la sonda. ¿Qué más? Se ha comido la goma de la, de, de la sonda, debería ser como esta con relieve, aparte que tiene unos toques, y se la ha comido toda. Entonces, eh, hacemos un estudio, miramos los estudios de 2014 y de 2015 y vemos que se ha granulado la imagen. Son pacientes distintos, no es que el paciente sea patológico, pero la imagen de máxima calidad es de 2014 y la de 2015 pues ya eh, ha dejado de verse bien. Lo que pasa es que la, degra la degradación con productos alcohólicos en la sonda la degrada poco a poco y es tan despacio que no te das cuenta que lo estás viendo mal. Entonces miramos en la literatura, vimos a Hayashi que decía para desinfectar las ondas hay que usar product productos alcohólicos. Vemos la cantidad de bacterias sin limpiar, la cantidad de bacterias con solo papel y la cantidad de, de bacterias con solo etanol. Por lo tanto, dices, lo estamos haciendo bien, estamos limpiando con productos alcohólicos. Pero hizo otra publicación y vio... Que los productos alcohólicos degradan las ondas. Las convex se mueren más tarde y las lineales se mueren antes. ¿Por qué? Porque la posición de los cristales de las convex son más profundos que las ondas lineales. Por lo tanto, una sonda lineal con producto alcohólico va a durar menos. ¿En, en qué encontramos? Que tenía fenoxietanol, tenía producto alcohólico. ¿Qué hicimos? Cambiamos el, el producto de limpieza. Con InstruNet, en este caso, no soy de esta marca comercial, ahora hemos cambiado, pero que que No tengan nada de alcohol ni etanol, porque si no, nos vamos a cepillar las sondas. El último artefacto y acabo, porque sé que me quedan segundos, desconfiguración de la sonda. no, os ha pasado eso típico, que tienes tres sondas, en este caso dos lineales y una sectorial y te dicen pon la convex"? ¿Y y desconectas? Está frisado. Vemos vemos que Esta está está y y otras otras Has has de coger la no, no, esté activada y que el equipo esté frisado, porque porque si no, no, desconfiguras el equipo y desconfigurar, desconfigurar el equipo es como los, los puertos USB, que los sacas y los quitas y no pones extracción segura. ¿A que se te eliminan archivos? Pues fijaros la sonda, se la ha comido toda. O sea, la ha destruido, la ha desconfigurado, ya no la puedes usar, la debes tirar. Por lo tanto, ahora ya conclusiones y me quedan 10 segundos. Eh, hemos, hemos, mostrado, hemos mostrado la técnica memotécnica del bueno, el feo y el malo, que eso... Aunque sea del 2008, con los nuevos artefactos que vayamos encontrando, sirve para ayudaros. De todos los artefactos son importantes, excepto, eh, y nos quedamos, con el de movimiento, desinfección alcohólica y de desconfiguración, porque somos nosotros. Espero ah, que os, os haya gustado. Tiempo, pensaba, Quince. Ah. Eh, eh, pensaba que hablaba 15 minutos, por eso pensaba que iba mal de tiempo. Bueno, tenemos cinco minutos para, para debatir, lo cual es brutal. Muchas gracias. Espero no hablar tan rápido. Bueno, pues ha finalizado la mesa temática introductoria. Vamos a empezar una ronda de preguntas, ¿vale? Dura más o menos 15 minutos. Tenéis a los ponentes en la mesa. Podéis dirigir vuestras preguntas a través de unos micrófonos que se os van a entregar. Sí. Y, y cualquier pregunta que tengáis, simplemente levantáis la mano, llamáis la atención y elegís al ponente y le, le lanzáis la pregunta. Yo, antes que nadie pregunte, felicitar a todos, a todos los componentes de, de la mesa. Eh, y hemos visto que había el problema del delay... ¿Vale? Eh, yo preparé un vídeo con eh, la ponencia de, de Jill Harrison y se cree, ha dado la autorización de que se pueda visualizar a posteriori para la gente del Congreso eh, como había el delay y no se podía leer correctamente yo no quiero que infravaloréis eh, la potencia que, que tiene la charla de Jill, que ha sido espectacular porque quizá han quedado cosas en el tintero entonces la podréis ver a posterior porque yo la he facilitado a la organización y os la volvéis a mirar, porque el mensa, los mensajes que Gil nos transmite son... O sea, es una, es una, yo creo que viven en Star Trek y nosotros aún vamos con la rueda cuadrada. Entonces, dices, eso es el futuro y nosotros aún estamos empezando a arar, ¿vale? O sea, os lo recomiendo, aunque la, tengamos problemas con el tema de inglés, que es un, es un problema endémico ya pero la traducción eh, está hecha, será mejor, será, se, será peor, pero se entiende muy bien el mensaje, ¿vale? A partir de ahora ya podéis disparar, descuartizarnos, etcétera, lo que queráis. Tenemos preguntas. Hola, buenos días. Soy Lourdes, trabajo en el Hospital de Parlas. Soy técnico ecografista casi desde el inicio de la apertura de... ...del Hospital de Parla y voy a romper el hielo... ...porque veo que ninguno os animáis... ...seguro que tenemos todos un montón de preguntas que hacer... ...yo tengo gran dificultad con el inglés... ...pero bueno, quizás los compañeros también puedan resolver... ...estas cosas que uno se hace en la mente... ...he querido entender que en el Reino Unido... ...hay una diferenciación entre sonographers y ecografistas... ...no sé si es así o no... Y me ha parecido entender también que la diferencia tiene que ver con la formación sanitaria de unos o de otros. No sé si es correcto o no. How sonógrafos are there in the United Kingdom? My English is very bad I'm: sorry. Sí, bueno, en el Reino Unido eh, puedes eh, ser radiógrafo. ...que sería una titulación de tres años... ...y luego hacer un posgrado... ...que sería sonógrafo. Con esas dos titulaciones... ...puedes hacer... ...pues básicamente todos los campos también hay... ...no hace falta que seas eh, técnico superior... ...en, en radiodiagnóstico ...para acceder a ser sonógrafo. Lo podrías... Eh, ...alguien que no venga de, de la medicina... ...podría acceder directamente a ser sonógrafo. Ello sería dos años de titulación... ...obviamente te limitaría... Eh, te, te limitaría un poco el, lo que es el, pues a lo mejor las, las cosas que, que, que podrías hacer pero si sí, básicamente puedes acceder por dos ramas, Tien, siendo técnico superior de imagen para el diagnóstico y luego haciendo un posgrado de dos años y si ya es onografer o eh, sin ser técnico superior de, de imagen para el diagnóstico, eso es lo que ha querido decir ella, por ejemplo, hay eh, enfermeras, matronas que de hecho hacen pues, eh, ultrasonidos ...y no son técnicos superiores en imagen para el diagnóstico. Fisios también. No sé si te contesto a tu pregunta, pero... A mí, a mí lo que me ha llamado la atención es que los resultados de GIL, no sé si ha ido muy rápido... ...pero dice que hay más research en España que en Inglaterra. Sí. O sea, que los técnicos en ecografía de España hacen más investigaciones... Que los técnicos, con los sonógrafos eh, eh, de Inglaterra. ¿A ti, Gil, no te ha llamado la atención ¿Que, que pase esto? No sé en tiempos, de en, en tiempos de investigación si eso es algo que se ha interpretado o es verdaderamente real. La, la, la investigación que tenemos y se ha hecho en Inglaterra, so so a, a lo mejor se ha malinterpretado, pero bueno, eso es lo que ellos entendieron, que en España pues, hay más investigación que en Inglaterra en cuanto a, a, a ultrasonido. A o a lo mejor sí que es verdad que en España hay mucho más investigación que, que se ha hecho en Reino Unido, eso no, no lo sabe con, con certeza. Yo lo que creo es que confundimos el tema de hacer investigación eh, ponernos en los papers de los investigadores que sí que, que la están haciendo de verdad. Y creo que el error es confundir que tú estás haciendo un trabajo de investigación porque el radiólogo te pone en la publicación. Eso es un horror, error craso. Tú no eres un investigador si el que ha contestado es eso. Un investigador quiere decir que tú eres el primer autor, has diseñado el plano de investigación y has llegado a... tienes tu hipótesis y todo lo que conlleva el trabajo científico. Entonces debemos tener muy claro en qué papel estamos nosotros, porque si no pasan estas cosas, que quizá, es decir, lo que llama la atención también es que digan que hay más investigadores en España, en ecografía, que hacen investigación y que después... Cuando, por ejemplo, estamos en el, en el Congreso Internacional de Ecografía, ¿dónde están los trabajos de investigación? Es, es, es muy curioso. Por lo tanto, yo creo que aquí ha habido una confusión por parte del que ha rellenado la encuesta. ¿Vale? Y son cosas... son errores graves y que hay que subsanar. Más preguntas ahí al fondo, por favor. ¿No eh, me llamo Gonzalo, yo trabajo en... Puerta de Hierro desde hace unos años y bueno, llevo ya varios años trabajando ya desempeñando pues otras actividades profesionales en docencia de técnicos desde hace pues 7 o 8 años más o menos y me metí en la eco hace pues a lo mejor tendré un año, casi dos años de experiencia. Entonces justo lo comentaba antes con mis compañeros yo entiendo que en Reino Unido los radiógrafos, los, los que hacen ecografía Entiendo, os pregunto. Eh, supongo que tendré una formación en cuanto a semiología, en cuanto a patología bastante más profunda porque yo hago casi de todo lo que puedo hacer y soy un loco sin cabeza y me meto de cabeza a aprender algo nuevo aunque me puedan gritar para ello y aún así yo hago eco, no hago preinforme ni quiero hacerlo porque no me siento con capacidades para hacerlo. Entonces, no sé si un, un ecografista en Reino Unido le han enseñado semiología básica, media, avanzada, patología del de, pues, mismo rango. ¿no? Sí, bueno, en, en Reino Unido eh, ella, ella es profe también es profesora en la, en la universidad y si sí, a cada estudiante, en cada órgano, se le... Eh, se le se le enseñan las patologías, los estudiantes tienen que hacer eh, los informes, ellos son los que los que, los que hacen los informes. Entonces, sí, eh, está mucho más avanzado y sí que en la universidad sí que enseñan patologías. Perdona, o sea, vale, eso lo entiendo, pero a lo mejor es muy quisquilloso, pero semiología de la correcta interpretación de la ecografía, como por ejemplo una placa de toras, valorar… El pulmón, valorar las costillas, valorar la parte blanda, o sea, una metodología sistemática en todos los estudios para saber hacer realmente un preinforme bueno. Espera, espera, que te respondo yo. Porque como he traducido, me sé la ponencia de Jill Harrison de memoria, ¿eh? que he estado horas ahí trabajándola, o sea, es espectacular. Entonces lo matamos ya, porque quizá no se ha explicado bien, en la... ha ido muy rápido. Lo... En Reino Unido. Ellos, uh, o sea, no interactúan hasta con el radiólogo. Ellos hacen el informe. Les pide el clínico, hacen el informe y se lo entregan. Sí. Y tienen una formación que está regida por el CASE, el consistorio de acreditación. Y su formación puede ir desde un año, dos o cinco. ¿Vale? O sea, imagínate tú el nivelón. Y después, no sé si alguien se ha percatado, hacen infiltraciones y biopsias. Cuidadito, eh. Y son capaces de... Pero esto es la realidad del Reino Unido, ¿vale? No. O sea, nosotros debemos estar en la... dentro, como decía Gil, de nuestra legislación. Pero sí. ellos les sí. permiten hacer eso y para poder llegar a eso tienen un nivel de competencia sí. y un nivel de conocimientos que también en una diaposalía que cobran por el nivel de conocimiento sí. que tienen y han de ir manteniendo. Muy sí. importante. Sí. Y sí. así ya no entramos en el bucle... De no entiendo esto, yo, para matar ya el, el, el disparo. El asunto es la, la deficiencia de formación y que no hay una formación consensuada entre todos los que hemos aprendido ecografía. Cada uno nos han enseñado de una manera y cada uno hemos llegado a un destino de una forma diferente. Eh, ya lo dijo la representante de la Seram. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto, alguien tiene que consensuar la formación, alguien tiene que consensuar la formación entre España y el resto de los países europeos. Eh, eso es fundamental. Todos, absolutamente todos, estoy convencido de que hemos aprendido de una forma distinta, lo cual resulta caótico. Lo bueno es que nuestro interés siempre nos lleva al confluir en el mismo punto, pero eso es... Eso es eh, algo anecdótico. Lo fundamental, no hay una formación consensuada en España. En cuanto a tu pregunta de antes, eh, yo bueno, te puedo responder un poquito más. He estado viviendo en Inglaterra trabajando de, de radiógrafo, no de sonógrafo, pero más o menos sé lo que, cómo funciona allí. Y aunque parezca incierto, si sí, los sonógrafos informan, se llaman advanced, advanced Practitioners, son profesionales avanzados, son un escalón siete, una banda siete, ...estamos hablando de, de un sueldo importante... ...podría superar los 40.000 euros... ...y, y sí, o sea, eso es otro mundo... ...completamente otro mundo... ...pero sí haría eh, el informe. Hola, Una, soy Arturo Román... ...vengo de, del Taulí de la UDIAT en Sabadell... ...y hace desde el 2004 que me dedico a ecografía... ...mi pregunta era en relación... ...que tiene que ver con la responsabilidad legal... Si saben, si tienen datos sobre si han habido denuncias por mala praxis y si lo podía cuantificar. En, en. Un momentito, por favor, es la última pregunta, ¿vale? Sí, de hecho, bueno, está a la, a, la, a la orden del día, es como algo muy frecuente. Eh, la gente pone, pone denuncias, obviamente, pues si. Si, si no informas algo y lo, si de hecho pues bueno, la, la responsabilidad también está correlacionada con, con el salario que, que tienes allí, pero si es algo que sí pues que, que si las denuncias están a la orden del día. Muchas gracias a todos. Eh, le cedo la palabra a Isa un momentito. Me ha tocado a mí hacer los honores y necesitaría... Jill, please come here. My English is the Wisconsin, I'm don't not I, right? <laughs> <laughs> yeah. uh, this is This is a present for, of the college, of, of Valencian College of Technicians and the organization of the Congress that for us, it's very important to come to this event and to make uh, the profession grow up and the knowledge. Thank you, Gilles, and José en Inglaterra, en This is the invention of mine. Estamara Mendoza yo. Good save the queen of Sonora for. Thank you. Señora de historia, queremos hacer también aquí el mismo el regalo por parte de la eh Bueno, seguimos con la entrega de Óscar. Ahora le toca a don Paco Ordóñez, por favor, me acompaña al estrado. Oh, no. Un presente, por supuesto, de parte del Colegio de Técnicos Super Sanitarios de Valencia y de la organización. Rápido. Faltan dos personas por coger la figura, que son Isaac Pomés y Antonio Garza.